La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso. Fíjense, la fracción cinco habla de la que se realiza a través del fideicomiso. Aquí hablaríamos de bienes, muebles o inmuebles. Y la fracción que sigue la sexta dice la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos a un fideicomiso. ¿Qué ejemplo podemos nosotros tener de la cesión de derechos de bienes, afectos son fideicomiso, apúntenle. Puede ser, no puede ser. El ejemplo más claro es el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho a disfrutar de bienes que no son míos. Pero ese, ese derecho está cuantificado o se puede cuantificar. Oye, Edgar, el usufructo de esa casa, ¿cómo lo cuantificas? Se me ocurre, oye. ¿Cuánto cobrarías de renta mensual? ¿20 mil pesos al mes? Ah, bueno, entonces mira, el usufructo, yo te lo cuantifico en 20 mil pesos mensuales. Hablando de bienes afectos a fideicomiso. Vamos a ver aquí en el chat. Nos dice Sergio Arturo, un rancho. Sergio Arturo, un rancho, ¿lo estás vendiendo o lo quieres comprar? No, nah, no te creas. Dice Daniel Lira. Si una persona moral otorga un terreno al fideicomiso para que se construya en el terreno, pero hay, derecho, hay derechos de revocas, revocación, ¿se considera una enajenación? Derechos de revocación. Mi estimado Daniel, eh, entendí perfectamente tu pregunta, nada más una pequeña precisión. No se llama derecho de revocación, se llama... Derecho de reversión. Eso. El buen Ricardo por ahí ya hizo la precisión. Es un derecho de reversión. En sí, en sí, se considera... De nada, Daniel, con todo gusto, ya saben lo que gustan, aquí estamos a la orden. En sí, ¿se considera enajenación? Sí, sí es una enajenación. Sí es una enajenación. Pero fíjense qué previene el Código Fiscal. La respuesta a la pregunta, oye, si aporta una persona física o moral, la que sea, cualquier persona aporta a un fideicomiso ¿hay enajenación? sí oye Edgar, pero es que hay derecho de reversión ¿hay enajenación? sí ¿a poco? sí pero el propio código fiscal en el artículo 14, fíjense bien lo que dice aquí ya es donde vamos a empezar a entender cómo planear el ejemplo que vamos a ver ahorita el ejemplo muchachos lo voy a empezar de ceros para que nos quede claro a todos. hay una enajenación, bueno en el acto en el que el fideicomitente, quién es el fideicomitente quien aporta, designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, si, y siempre que no tenga derecho a readquirir los bienes afectos al fideicomiso, fíjense. En esta cláusula podemos encontrar que el propio Código Fiscal dice si hay una enajenación, pero hay, una, hay, una, eh, hay un ejercicio del derecho de reversión, la enajenación se da hasta que el bien sale del fideicomiso. Entonces, en este momento, a ver si me logro dar a entender. Eh, lo platico y ahorita lo ponemos en gráfica. Si Edgar Ulises aporta un terreno a un fideicomiso, pero en la, en el, la, en la, en la propia aportación al fideicomiso se establece el derecho de reversión, Dice el Código Fiscal, si tú aportaste un inmueble o un mueble al fideicomiso y, te, y tú mismo te reservas el derecho, y aquí lo dice muy claro, el derecho a readquirir, entonces no me lo consideres una enajenación. A ver si me logro dar a entender. Edgar aporta un terreno al fideicomiso, se reserva el derecho de reversión. ¿Hay enajenación? Sí, de acuerdo al Código pero no, de acuerdo al código. Perdón que lo diga así, pero para entender. Hay enajenación, sí, pero no. ¿Cuándo se da la enajenación? Va a haber dos momentos. La enajenación se da cuando el terreno o el bien que está en el fideicomiso sale del fideicomiso. Es decir, Edgar aporta el terreno, la fiduciaria lo agarra y el terreno se le vende a Pedro. Al momento que se le vende a Pedro, la enajenación se da cuando el bien salió salió del patrimonio de la, del fideicomiso. Hasta ese momento se considera enajenación. En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir del fiduciario si se hubiera reservado tal derecho. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afectan el fideicomiso, se consideran enajenados al momento en que el fideicomitente reciba certificados, salvo que se trate de acciones. Si me lo permiten, en este momento, aquí, abran una hoja de, ya les dije, de Excel, de Word, como ustedes quieran. Vamos a poner un ejemplo que es realmente una planeación fiscal. Esta planeación que les voy a presentar en pantalla, eh, la hice aquí en León para un, par de, de, para un par de fraccionamientos. Les comentaba que son los más, los fraccionamientos de más prestigio aquí en León. Y hasta la fecha, cada vez que paso y los veo, me da gusto porque digo, esas casas tan bonitas no estarían ahí si no es por mí. Tú eres el arquitecto, no, yo soy el que les diseñó la estrategia para que eso se pudiera hacer, ¿no? Entonces, dejo de compartir pantalla. Les pido, por favor, que hablan una, tengan a la mano y una hoja. Dice Mauricio, ¿se causa eh, impuestos sobre traslado de dominio o de adquisición de inmuebles cuando se aporta el bien al fideicomiso? Técnicamente, Mauricio, este impuesto local, eh, el impuesto municipal de adquisición de, eh, el de traslación de dominio que se le conoce, Técnicamente sigue la misma lógica que el impuesto sobre la renta, mi estimado Mauricio. ¿Qué tienes que revisar? Yo te hablo de la legislación del estado de Guanajuato. En los municipios del estado se sigue la misma mecánica. No hay traslación de dominio si hay ejercicio del derecho de reversión. Entonces es la misma lógica, pero para esos efectos tienes que revisar la ley de ingresos de los municipios del estado donde tú te encuentres, ¿no? Pero casi creo, me atrevería a asegurar. Casi creo que este, eh, va, en todos los estados y en todos los municipios se maneja la misma mecánica, ¿no? Que sean independientes. De nada, con gusto. Me da gusto que pregunten porque esa es la idea, ¿no? Ahora, vamos a compartir ahora sí la pantalla de la hojita que teníamos ayer. Les repito, cuando terminemos el curso lo convierto en PDF y se los, se, los, este, se los regalo. Ayer veíamos esto. Bueno, vamos a poner aquí ejemplo de un una planeación con un fideicomiso le vamos a poner o lo vamos a encapsular a un fideicomiso con una actividad empresarial porque es un fideicomiso de negocios ayer veíamos que el fideicomiso puede tener varias acepciones ¿no? Eh, aquí lo vamos a utilizar como una, una estructura de negocios, fíjense bien lo bonito Vamos a ponerle aquí cuadritos y colorcitos para que nos quede padrísimo. Vamos a tener aquí una empresa. Y otra empresa. Aquí vamos a tener la empresa A. Y aquí vamos a tener la empresa B. Lo voy a poner con empresas, pero pueden ser también personas físicas o mezcla. eh, O sea, no tienen que ser forzosamente personas morales. Yo lo pongo así para nuestro ejemplo. Fíjense bien. La empresa A tiene terrenos. La empresa A tiene terrenos. Y la empresa B es una empresa que tiene como Actividad, la construcción. Son dos personas independientes. A, tiene terrenos. B, es una constructora. Entre las dos empresas resulta que entre las dos empresas dicen, oye, ¿por qué no hacemos un negocio donde tú tienes terrenos y yo tengo la constructora? Pero resulta que vamos a ponerle, les voy a platicar las planeaciones como yo las hago. Son casos reales. Oye, yo tengo terrenos, pero los terrenos que yo tengo son terrenos que se les conoce como terrenos en breña. ¿Qué es? Pues ahí tengo tres, tengo 20 hectáreas de un cerro. Eso es un terreno en breña, un cerro, un, eh, no hay servicios, no hay luz, no hay calles, no hay nada. Dice la constructora, oye Edgar, fíjate que este, tus terrenos pues así como los tienes, pues realmente no valen absolutamente nada, pues porque no tienes, no tienes servicios. Entonces dice la constructora, oye, yo soy una constructora, tú tienes tus terrenos, y yo como constructora, yo puedo urbanizar. Aquí, dentro de la estructura de negocios, yo tengo varias formas, yo ayer se los decía cuando inicié mi intervención, en, eh, en un negocio, muchachos, yo tengo varias formas en las que puedo hacer el negocio con estas dos empresas. Una, todo se puede, pero no todo es lo más conveniente. La primera forma es, empresa A y empresa B pueden constituir empresa C y hacen una tercera empresa. Son socio uno, socio dos. ¿Es, ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Conviene? No, no conviene. ¿Está por qué? Esa es una opción. Dos, oye, hay una empresa que tiene terrenos y otro que tiene la constructora. ¿De qué otra manera se pueden juntar? ¿Pueden hacer una asociación en participación? De acuerdo al artículo 2, 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Oye, ¿pueden hacerlo? Sí, sí lo pueden hacer. ¿Conviene? No. Oye, Edgar, no, si ¿Sí es negativo. Pues ya me dijiste que sí se puede, pero dices que no. ¿Por qué? Porque aquí en este negocio, tal cual se está planteando, la figura óptima de negocios y la figura óptima fiscal es un fideicomiso. Entonces, la empresa A, vamos a ponerle aquí fideicomitente 1. Este fideicomitente 1, ¿qué le va a aportar? al fideicomiso, terrenos. Y esta otra empresa, la empresa B, le, va a, le, le vamos a poner como fideicomitente 2. Aquí está. a la hablar de fideicomitente, muchachos, pues ya sabemos que estas dos van a aportar. Ahorita vamos a ver al tema de los valores, que es otro punto interesante. Entonces, a ver, compadre, nos vamos a juntar, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues la empresa A va a aportar terrenos y la empresa B va a aportar urbanización. Entonces, de estas aportaciones, aquí vamos a encontrar a una fiduciaria, fiduciaria, que es la que recibe el valor de los terrenos y el valor de la urbanización. Vamos a ponerle aquí, que aquí le aporta A, vamos a ponerlo en unidades, vamos a poner que aporta mil terrenos. Y si quieren, para hacer las cuentas rápidas, nada más pónganle, quiten de ceros. Vamos a pensar que cada terreno se aporta en 100 pesos. Acuérdense que es un ejemplo. Y la empresa B, Va a aportar urbanización. Pero yo no le puedo llevar a la financiera urbanización. ¿Yo qué le aporto? Dinero. Vamos a pensar que de cada terreno la urbanización son otros 100 pesos. Vamos a pensar, ¿Sí? Para hacer las cuentas rápidas. Entonces, la empresa B, que es fideicomitente y Comitente B, aporta en urbanización otros 100 pesos. En total... Pues yo tendría terrenos. Si son mil terrenos por cien pesos, serían cien mil pesos. ¿Sí va? Mil por cien igual cien mil. Cien mil. Y la urbanización, pues también van a ser cien mil pesos. La empresa A, en este momento, la empresa A, al momento de que aporta los terrenos a la fiduciaria, vamos a ponerle aquí. También se si voy muy rápido, me dicen por favor, ¿eh? porque yo voy escribiendo y hablando y a lo mejor no, no le apuntan, o, no, o, no, o me voy muy rápido con toda confianza en la visa, ¿eh? Entonces la fiduciaria, que aquí tiene estos datos... Ya tenemos la estructura. Pero resulta que la empresa A dice, oye Edgar, no quiero pagar un impuesto tan alto. Entonces, cuando la empresa A le aporta al fideicomiso los terrenos, los va a aportar estableciendo la cláusula de reversión. ¿Qué es, en resumen, la cláusula de reversión? La reversión indica que yo te aporto los terrenos. Y si no se venden, me los vas a regresar. Entonces, yo les decía que fiscalmente, oye, es una enajenación. Sí, sí es una enajenación, pero no. ¿Por qué? Porque lo que yo aporté puede regresar a mi esfera patrimonial. Por eso es que no se da la enajenación perfecta y no se considera para efectos, para efectos eh, fiscales. ¿okay? Entonces, es bien importante que en el contrato establezcan de manera clara la reversión. ¿Y esto para qué es? Pues tan simple como que para que ustedes, al momento de aportar el terreno, no se consideren enajenado. Hasta aquí vamos a encontrar la primera chulada de esta estrategia. La empresa A aportó terrenos y todavía no paga un solo peso de impuestos sobre la renta, ¿eh? Porque hay una enajenación. Vamos bien hasta aquí. Y la empresa B, pues todavía no tiene ningún efecto fiscal... Porque no, no tiene ningún beneficio. Yo tengo los terrenos en un cerro. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa B? La empresa B, ¿qué es lo que hace de manera muy sencilla? Pues se va a encargar de poner calles. Poner luz. Poner agua potable. Poner este... Pues toda la estructura. Para que esos terrenos ya tengan pavimento, banquetas. Y se pueda construir ahí. ¿Ok? Hasta aquí muchachos vamos a la mitad. La, se llegan los terrenos, la urbanizadora, la, el fideicomitente B, mete la lana y se empieza a urbanizar y entonces aquí nosotros partimos de que había una había una cantidad que tenemos aquí una urbanización que la estamos tasando en 100 mil pesos y aquí pues va a haber eh, desarrollo de banquetas servicios agua potable potable alumbrado etcétera y esto obviamente bueno se va cuantificando en dinero de alguna manera de alguna manera cuando se hace la planeación del, del negocio, tú ya sabes cuáles son tus valores y tus precios. Por eso me atrevo ya a poner cantidades, pero la urbanización puede ser que sea un poquito más cara o más barata. Todo va a depender de la eficiencia del constructor, ¿va? Oye, no le tratee bien, pues fíjate que no fueron 100 mil pesos, fueron 110 mil. O sea, es que nos pusimos las pilas y agarramos un descuento y en vez de que sean 100 mil son 95 mil. Aquí hablamos de que el valor de los terrenos es fijo porque está conocido. La urbanización está presupuestada y es lo que se va a estar fondeando en el fideicomiso. Si le falta, pues le pones más. Si estamos de acuerdo hasta aquí. Entonces, oye Edgar, ¿sobró? Bueno, si sobró, pues te lo regresa. Y no hay enajenación porque es dinero. Le aportas 100 y te regreso 5, pues son los 5 que eran tuyos. La misma lógica pasa con los terrenos. Aportas terrenos y no se venden y te los regresan, pues te regresan lo que ya era tuyo. Por eso no hay enajenación. Aquí, muchachos, viene la planeación fiscal. Aquí le vamos a poner planeación. Le voy a poner planeación fiscal y de negocios. No veamos el fideicomiso nada más como una planeación meramente fiscal. Las y los invito a ver el fideicomiso como una estructura, se los decía yo ayer. Vamos a ser profesionales un poquito más amplios. Vamos a ver esta planeación como una planeación de negocios. Resulta que ya se metieron terrenos, ya están urbanizados y ahora lo bonito viene que el terreno que estaba en Breña ya está urbanizado y lo vamos a vender. Vayan apuntándole, porque todo lo que les digo tiene que estar debidamente sustentado. Si en su cabeza lo piensan y la idea es buena y no la materializan, pues carece de materialidad, ya saben cómo nos va con el fisco, ¿no? Resulta que ya está el desarrollo, vamos a ponerle aquí, ya tengo el desarrollo aquí 100%. ¿Ya? Edgar, fíjate que nos tardamos un año, pero ya tenemos todo urbanizado. O puede ser, o puede ser, algo también interesante, que durante el desarrollo se vayan captando recursos, las famosísimas llamadas preventas, que es una forma de captar recursos para terminar el desarrollo. Oye, vamos a pensar que la urbanizadora tiene del proyecto, son 100 mil pesos, tiene nada más 50 mil y le faltan 50 mil. ¿De qué manera se puede fondear el proyecto sin endeudarte? Apúntale, todo lo que le digo apúntalo, aunque se lo estoy poniendo aquí gráficamente. Entonces yo puedo empezar a desarrollar el proyecto y si me falta dinero, en lugar de pedir prestado y pagar intereses, yo puedo ofrecer los terrenos en preventa. Y entonces, si yo ofrezco la preventa, puedo decir, oye, cada terreno lo voy a vender en 500 pesos. Ahorita vamos al tema de los valores. Pero si tú lo quieres en preventa, te lo aparto con el 20%, ¿no? O con el 10 o con el 5. Se crea una política de apartados en preventa que te permite captar recursos invertirlos al fideicomiso y darle seguimiento al desarrollo. Fíjense cómo mi mente pensó de una manera inteligente para tener acceso a dinero y a un cero costo financiero. Habrá quien en ese momento esté pensando, bueno Edgar, pues qué bonito lo hablas, pero si yo recibo dinero ¿qué no tengo que pagar impuestos sobre la renta, ahí sí depende ¿de qué depende? de la habilidad que ustedes tengan para plantear el fideicomiso entonces vamos a pensar que en ese momento no sé, antes de continuar muchachos voy haciendo pausas porque se me voy muy rápido, alguna idea se les puede se les puede barrer y les repito quiero que se lleven el producto y lo vendan, aplíquenlo cualquier duda o pregunta, bien Aquí nos dice eh, Ricardo, dice, oye, oye, Edgar, pues se paga el ISR por la preventa y se haría una factura por anticipo para justificar ese ingreso. Híjole, mi estimado Ricardo, te voy a contestar, mira. Ojo, primera pregunta, hago un corte y repito, cualquier duda hasta aquí, hágala. Hasta lo que llevamos, no se me adelanten, hasta esto, cualquier pregunta hágala. La primera pregunta que dice Ricardo, oye, Edgar, pues yo voy a estar recibiendo una lana y a lo mejor pues, tengo que facturar y, pues que no hay ingresos, fíjense. Apúntenle. Vamos a ponerle aquí tips. Fiscales y de negocios. Primer tip: 1.1. Si yo en este ejemplo ofrezco una preventa, vamos a suponer, vamos a suponer, lo vamos a poner aquí arribita. Voy a suponer que el precio de venta, fíjense, el precio de venta es de 350 pesos. Por terreno. Ya para irle poniendo aquí ya, ya pesos y centavos, ¿no? Vamos a pensar que la preventa, perdón, que vamos a pensar que el precio de venta es de 350 pesos por terreno. Ese es un, eso es un, eso es un dato interesante, ¿No? Vamos a suponer que yo digo, oye, vamos, necesito lana, vamos a hacer una preventa donde vamos a fijar que el precio de venta son los mismos 350, pero para poderte dar en la preventa un trato especial, ¿Y qué es el trato especial? ¿Qué es lo que se hace en las preventas? Mira, si lo compras ahorita, te regalo un microondas, te regalo una un boleto para una rifa, ya son cuestiones mercadológicas, ¿no? Pero vamos a pensar que la preventa se da para que tú puedas escoger el terreno. Todo el desarrollo está en curso. ¿Cuál es el plus que te ofrezco que me lo compres en preventa? Que tú lo escojas primero antes que todos. Ya está listo para que tú escojas el terreno que tú quieras donde tú lo quieras. Y yo establezco una preventa donde digo, tú puedes hacer en la preventa la elección de tu terreno con un 10% del valor del terreno que equivaldría en este ejemplo si vale 350 pesos, pues a 35 pesos tú le das fíjense, tú le das a la fiduciaria no a la empresa A, ni a la empresa B porque los bienes y la, y la urbanización están en el fideicomiso no se los estás dando ni A ni a B. Resulta que tú dices, oye, si me interesa 10%, te lo aparto, apúntenle la palabra, te lo aparto con el 10% del valor del terreno, que en mi ejemplo son 35 pesos. Vamos a ponerles a colorcitos para que se vea bonito. Ahí está. Tú con 35 pesos ya apartaste tu terreno. Nota, el concepto mediante el cual recibes el dinero, se va a llamar apartado, va a estar respaldado por un contrato de promesa de compra. Y subrayo la palabra promesa. Todavía no estoy enajenando, muchachos estoy apartando. Apartado, el concepto es apartado, se ampara con un contrato de promesa de compra y, y, ojo, no se factura. Importantísimo, no se factura. Oye, Edgar, ¿por qué no se factura? Porque no estoy hasta ahorita, yo no estoy enajenando nada. Estoy recibiendo un dinero. Ojo, no le pongan, por el amor de Dios, no le vayan a poner anticipo. No le vayan a poner pago a cuenta. Pónganle la leyenda de apartado. Edgar, ¿Qué comprobante? Van a amarrar el recibo simple en la computadora, lo hacen bonito con los logotipos que ustedes quieran, lo imprimen de su impresora, se lo van a dar al prospecto, todavía no es cliente, de hecho, legalmente, si tienen alguna duda del contrato de promesa de compra, con gusto, solo les explico, el promitente comprador no dice cliente, ¿Se fijan cómo no hay una enajenación todavía?, el promitente comprador le da al promitente vendedor $35 pesos para apartar el terreno ubicado en la manzana A, lote 11, que colinda con el 12, y que está con vista al techo del cielo color azul. Ese es el apartado de esa unidad. Algo importante, el dinero se recibe mediante recibo simple. Recibo simple. Ya les dije cómo. Ahora, ¿Dónde está el plus del, del contador? El registro contable de los apartados. Aquí, muchachos, lo voy a poner hasta en rojo para que nos vean, para que resalte a la vista. Rojo. Registro contable. No manejen efectivo, manejen bancos. Manejen bancos, ¿por qué? No pierdan de vista que el sector inmobiliario, de acuerdo al artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero, es una actividad vulnerable y por lo tanto tengo que integrar expedientes de a quien le vendo los terrenos. Y si rebasan de 8,025 UMAS, algo así más o menos de casi 800 mil pesos, no puedo vender en efectivo. Mi sugerencia, no manejen efectivo. Le dices al promitente comprador, depósítale a la empresa en la cuenta de tal de la fiduciaria que te asignan o dámelo a mí y yo mañana voy y lo deposito al banco. Entonces no manejen efectivo, aparte por seguridad, Lo ven que los malandros no dispensan. Entonces el registro contable, ¿Cómo lo van a hacer? Van a hacer un cargo a bancos, 35 lanas, aquí 35 pesitos. Cargo con abono a una cuenta de pasivo circulante o no circulante, de acuerdo al plazo en que la operación se desarrolla. Eso ya es clasificación contable. Con abono a una cuenta contable de pasivo que se va a llamar apartados. Y le van a poner como su cuenta el nombre de la persona que te está apartando el terreno, o la casa, o el local comercial, o la bodega industrial. Esto yo lo he hecho en todos los sectores residenciales, industriales, comerciales.